Yo soy Laura Camila Rivas Vidal, soy estudiante de arte de en la Universidad Distrital, soy nacida y criada aquí en Bogotá, mi familia es del Cauca y del Chocó, soy bailarina hace muchísimos